El mundo vive una etapa convulsa. La naturaleza nos reclama cambios y la pandemia de COVID-19 ha modificado nuestra manera de vivir. Debido a esto, nuestro cliente Transmediterránea ha dado un paso adelante implementando mejoras en la manera de relacionarse con el mundo. Plain Concepts ha diseñado y desarrollado para Mediterránea, utilizando las tecnologías Azure y Shamarin de Microsoft una novedosa solución que simplifica los procesos de embarque, eliminando cualquier contacto físico y aumentando la seguridad de las personas. Y lo ha hecho en solo cuatro semanas. Los usuarios solo tienen que mostrar un documento oficial de identificación, de donde se extraen los datos en tiempo real a través de un sistema óptico y se cruzan automáticamente con la lista de embarque. Ya no hay necesidad de billetes ni de tarjetas de embarque, lo que supone 5 millones de unidades que ya no se imprimen cada año. Gracias al trabajo que ha desarrollado Plane Concepts, Transmediterránea se coloca a la vanguardia de su sector, haciendo todo más fácil para sus pasajeros y eliminando residuos, aportando su granito de arena a la sostenibilidad de nuestro planeta.